Hola familia, les traigo un video que espero les guste porque vamos a hablar sobre los autos, los carros de Aplan. Pero más que nada, quiero hablar sobre las carreras. ¿Qué es lo que sabemos sobre las carreras? Y cómo pienso que le vamos a poder sacar ganancia a todo lo que tiene que ver con las carreras de autos. Hablo un poquito en uno de los videos sobre. Cuando fui a Las Vegas, de, los, de lo que hablaron los de Aplan, de qué nos contaron sobre las carreras de autos, de qué sabemos que vamos a poder hacer durante las, las carreras. Pero antes que empecemos, quiero compartir el video que nos enseñaron los de Aplan. para que vean algunas cosas. Solamente quiero que lo vean y después vamos a platicar sobre el video mientras les cuento otras cosas, ¿ok? Aquí está. Espero que funcione. A ver, espérenme. Creo que ya está todo listo. Creo que sí se va a escuchar el el video. Pero este es el video que nos enseñaron el viernes por la noche cuando estuvimos en Las Vegas. Y aquí fue el que se ganó el auto, el primer auto en aplan. Vamos a ver. Vean esto, vean el mapa, no, vean las casas, esas líneas azules, está por el agua. Bruxy fue el que se ganó el auto. Vamos a hablar de qué es lo que sabemos sobre las carreras de autos en el momento familia. Lo que sabemos es que Appland va a construir las primeras pistas de carreras y aún no sabemos cuándo empezará la construcción. Como acaban de ver ahorita en el video, así se van a ver las pistas, no es nada del otro mundo. Sí, son unas gráficas muy, muy básicas, como si estuviéramos jugando Super Nintendo o algo así. Pero así van a ser las pistas, serán dentro de las ciudades, las carreteras en sí. Y miren, algo que apenas me, daba, me acabo de dar cuenta, ya que le puse pausa al video, son estas líneas blancas. No le yo puesto atención a eso. Ah, miren, esto quiere decir que aquí está la pista. Por aquí pasa el circuito, no lo había puesto atención hasta ahorita. Interesante. Ya vieron, les digo, cada vez que hago un video para ustedes, aprendo algo nuevo. Pero así van a estar las pistas, así encima del mapa de las calles, de las carreteras, es como serán las pistas. Y no sabemos cuándo. Los de hablan por fin van a tener la primera en disposición para que la podamos usar. Al principio solamente vamos a poder un, hacer un tipo de simulacro con los autos dentro del, de las carreras. No vamos a poder competir contra otros jugadores, simplemente contra la computadora, contra otros autos del, del juego. Otra cosa que sabemos que en un futuro los propios jugadores van a poder construir pistas de autos lo que sí no sé, me, siempre me estoy preguntando es vamos a tener que poner Sparks para construir estas pistas, estos circuitos o cómo será esto? Por ejemplo, si nos regresamos al juego y los traigo aquí al, al French Road, que es una de las nodos, pistas circuitos en el que estoy me metí porque me ganó unas propiedades. Y algunos de los miembros del barrio también se ganaron unos concursos y tienen sus, sus casitas aquí. No me acuerdo quién más fue. El J.R. Wheels es el que estaba regalando las propiedades. Creo que el Chapulín tiene aquí. Relevoland creo que también tiene uno. Pero en fin. Por aquí. Lo que quiere hacer este jugador, el JR Wheels. Es usar esta calle de French Road. Porque dice que en, en la vida real, en esta calle en Detroit. Hacen muchas carreras de autos aquí. Ah, pensé que tenía otra propiedad por acá, pero no. Bueno, en fin. Así es que en un futuro, por acá, estará la pista que este jugador, que este grupo, va a construir. Lo que sí si no sé es que si vamos a necesitar Sparks para construir esta esta pista de carreras. El ganador, la ganadora de la carrera se ganará tal vez UPEX, SPARKS, exploradores. Aún no dicen bien los de Aplan, pero dicen que va, habrá premios para el ganador o la ganadora de estas carreras. Otra cosa que sabemos es que nuestros exploradores vamos a poder usarlos como los pilotos, los conductores de los autos dentro de Aplan. Cada explorador tendrá diferentes estadísticas, características que los harán mejores unos que otros. No sé si entre más raros, entre menor número de men, tal vez eso los haga que tengan mejores características como, por ejemplo, que puedan agarrar una curva mucho mejor o puedan acelerar más rápido. No sé. Aún no nos explican, pero sí han dicho que cada explorador tendrá diferentes cualidades, características, y si los usamos como uh, conductores de estos autos. También vamos a tener academias, escuelas de manejo para los exploradores. Mi pregunta es, ¿quién se encargará de estas escuelas? Será Aplan. Los jugadores vamos a poder abrir nuestra propia academia de, de pilotos de carreras. De conductores, ¿cómo, ¿cómo será eso? ¿Cuánto va a salir enviar a nuestro explorador a esas escuelas de manejo? ¿Mil UPEX? ¿Diez mil UPEX? ¿Cada.? ¿Habrá solamente una escuela? ¿Habrá una escuela por ciudad? ¿Habrá diferentes niveles de escuela? Cada una tal vez cobre más que, que otra. Tal vez una escuela sea mejor si quiero, no sé, si decido tener un explorador que maneje en el desierto en las montañas tal vez necesito mandarlo a mi explorador a una escuela que se especifique a esas cualidades características para que ese conductor pueda andar compitiendo conduciendo por las montañas por el desierto ¿Qué tan seguido tenemos que mandar a estos exploradores a las escuelas una vez por semana los podemos mandar tres, 4 veces al día. Me imagino que habrá límites porque los de Hablan quieren hacer todo casi como en la vida real. Pero tal vez, no sé, nos deje mandarlos a la escuela por lo menos una vez a la semana. Pero vamos a tener que, que pagar lo más seguro por mandarlos a estas escuelas, a estas academias de manejo. También nos han dicho que algunos exploradores vamos a poder usarlos como instructores. Pero no sé si yo pueda ofrecer, mis digamos que mi explorador, este sea un buen piloto y no sé si yo mismo pueda enseñarle a otros exploradores cómo ser mejores pilotos o tengo que ofrecer mis servicios a una escuela de manejo. Ellos me contratan, me pagan y ellos les cobran a otros jugadores para que sus exploradores aprendan de mi explorador eso estará interesante ver cómo será la mecánica de esto también si mi explorador digamos que es un instructor de manejo para estos pilotos tengo que seguir compitiendo en carreras para que mi, mi explorador no baje de nivel mantenga el mismo ranking ¿Cómo, cómo será eso Me imagino que si no lo uso en las carreras bajará de nivel no tendrá tantas cualidades como antes, así es como me lo imagino. También otra cosa que nos han dicho familia es que estos autos se van a desgastar, se van a deteriorar con el uso y por eso vamos a tener que darles mantenimiento como en la vida real. Todos estos autos que participan en, no sé, en carreras de Fórmula 1, por ejemplo, tienen que darles mantenimiento, tienen que ponerles nuevos motor llantas no sé diferentes cosas se van a desgastar así es que hay que darles mantenimiento a estos autos también nos han dicho que en un futuro los autos se van a poder modificar con en su color el tipo de motor llantas si queremos ponerles un logo al auto podemos modificarlos para que nuestro nuestro auto de carreras sea más rápido igual una vez más como en la vida real cómo va a funcionar todo esto todo esto se tiene que diseñar por ejemplo si hay unas llantas que son mejores que otras los jugadores van a tener que diseñar estas llantas van a tener que meter los planos o darle los planos de este diseño a los teaplan ellos los van a cobrar a probar si los aprueban se tienen que fabricar en fábricas y después se van a tener que vender en tiendas de NFTs. Como en la vida de real. Alguien diseña las llantas. Alguien las fabrica. Y se venden en tiendas, ¿verdad? También nos han dicho que los jugadores vamos a poder ver las carreras desde las propiedades cuando aún no nos han dicho pero vamos a poder estar aquí no sé si me imagino cuando ya podamos usar esos uh, lentes virtuales que se puede ver todo como en tercera dimensión no me acuerdo muy bien pero son esos lentes cuál es el óculos algo así de facebook y hay otro de samsung creo que google también tiene sus propios lentes creo que es cuando vamos a poder realmente sentir que estamos dentro del juego y ver las carreras así de cerca pero nuestras propiedades vamos a poder rentar desde aquí enfrente de nuestras propiedades vamos a poder ver estas carreras eso es todo lo que sabemos en el momento familia ahora vamos a hablar de cómo le podemos sacar ganancia a todo esto que tiene que ver con las carreras una vez más, es solamente mi opinión. No, no quiero que empiecen a invertir dinero, a gastar dinero loco, pensando que que todo lo que digo será realidad. No, simplemente es como me imagino que será, pero tal vez no. Es que no empiecen a, a meterle dinero, a comprar propiedades a lo loco. Siempre investiguen bien, pero esto es lo que me he imaginado uh, desde hace unas semanas. Todo esto son especulaciones, familia. Para mí, creo que es muy importante tener una propiedad donde está pasando la carrera. Que sea parte del circuito, sea parte de la pista. ¿Por qué? Porque cuando la gente empieza a ver todas estas carreras, van a ver la propiedad de uno. Y si uno tiene un negocio, es como publicidad gratis, ¿verdad? Pero digamos que yo no tengo un negocio, no tengo una, una meta No hay problema, porque en el futuro vamos a poder rentar nuestras propiedades. Y si un jugador quiere usar mi propiedad para abrir un negocio, una tienda de exploradores, él va a tener publicidad dentro de estas carreras porque la gente va a ver su tienda cuando pasen estos autos por aquí o también podemos rentar nuestros, nuestras propiedades Nos, o podemos renta, o podemos comprar uh, porque en el futuro vamos a poder poner adornos ¿verdad? digamos que quiera yo poner aquí un, un letrero esos grandes donde se hacen anuncios y lo pongo aquí junto a mi propiedad para que cuando pasen los autos se vea el letrero del negocio de otra persona. Por ejemplo, ¿dónde fue que lo puse? Miren aquí. Imagínense aquí, así será el metaverso de Aplan en un futuro, tal vez en unos 3, 5 años, no sé cuándo. Pero digamos que esta sea mi propiedad aquí. No creo que vea mi... Así ah, sí, ahí está. Imagínense aquí tengo mi edificio, ¿verdad? No regreso, regreso, me regreso al juego. Imagínense, ¿a dónde estoy? Que este es mi edificio, ¿OK? Y por aquí van a pasar los autos. Digamos que en esta foto es el mismo edificio al que estamos hablando. Vamos a poder, me imagino que en el futuro, poner anuncios en nuestro edificio para pu darle publicidad a diferentes negocios. O si es el en el edificio tengo una tienda de exploradores, van a poder ver mi tienda de exploradores cuando pasen los autos aquí. ¿Verdad? Otra cosa que vamos a poder hacer también, vamos a poder rentar o construir asientos aquí que están enfrente de la, de la pista, por donde pasa la carrera, vamos a poder... Construir asientos, así como esto, es lo que vamos a poder hacer, familia. Rentamos y digamos que nos paguen unos, no sé, 200 UPEX por persona. No hay que cobrar tan caro, ¿ok? Porque habrá competencia. Pero digamos que cobro yo unos 200 UPEX por persona, lleguen unas 20 personas, ya tengo 2,000 UPEX. Así es como los de Aplan se lo están imaginando. Que Vamos a poder construir estos asientos y todos estos edificios los vamos a poder usar para publicidad de nuestros negocios, de otros negocios. Una forma de sacarle ganancia porque si estoy, si soy parte de, de un circuito que son de los mejores, digamos donde se hará el campeonato un, en un año, mucha gente va a querer Tomar parte de ese día de la carrera y las casas que estén cerca de la meta van a ser las que van a valer más. Porque aquí es donde todo el mundo ve quién va a ganar. Es donde pasa lo más emocionante al final de la carrera. Pero así como ven en esta foto, vamos a poder poner anuncios. Puedo rentar mi casa para un lado de mi casa, de mi apartamento, para que otros jugadores, digamos el, digamos Nichiren, quiera poner un letrero de su tienda de exploradores. No se le cobró mil Lupex por, por ese día y ya generé mil Lupex. Verdad? Una forma muy fácil, creo que, que vamos a tener la oportunidad de generar ingresos con esas propiedades que por donde pasan estas carreras. También, como habíamos dicho, que estos autos se van a desgastar, van a necesitar mantenimiento. Eso quiere decir que los jugadores que sepan diseñar, y por el momento nos han dicho que solamente se puede usar el, el software de Blender, es el que usan los de Ablan. Pero estos jugadores que sepan diseñar van a poder sacarle ganancia porque van a poder diseñar llantas, uh, no sé, volantes motores, cosas que todos estos autos necesitan para que los hagan más veloces. También otra cosa que creo que sacará, nos dará buena ganancia. Son los talleres mecánicos. Una vez más, van a necesitar diseñadores, van a tener que asociarse con diseñadores para que esos diseñadores les, porque nos han dicho que habrá accidentes cuando estén las carreras ¿verdad? entonces ojalá nunca me pase a mí pero si a mi carrito choca un día de estos en una de las carreras y digamos que se le daña el cofre las luces la llanta voy a tener que repararlo voy a tener que ir a un taller mecánico dentro de Aplan y comprar todas esas partes para reemplazarlas pero esos dueños de esos talleres mecánicos tienen que tener todas esas partes y las tienen que obtener de las fábricas, de las tiendas. Y todo eso tiene que llegar de diseños de jugadores. Todo, todo como la vida real. Otra cosa que eso sí he escuchado muchos jugadores hablar y pasa también en la vida real. Vamos a necesitar camiones de transporte. Si los autos se van a desgastar, especialmente los de carreras, que cuestan muchísimo. Participo una carrera en Los Ángeles y la siguiente es en Chicago. No quiero conducir mi auto desde Los Ángeles hasta Chicago porque se va a desgastar. Voy a tener que darle más mantenimiento más seguido. Entonces estos camiones de transporte que ya tenemos en Atlanta, ¿verdad? ¿Cuántos vendieron? 15, 20, algo así. Estos dueños de estos camiones van a tener una gran demanda y si consiguen uno, se asocian con algunos de sus dueños que son, que tienen autos que participan en las carreras, llegan un contrato, no sé, de 4 o 6 meses durante la temporada de las carreras para que transporten sus autos a diferentes ciudades. Espero que nos dejen transportar más de un auto en estos camiones, pero conociendo a los de Hablan no me sorprendería si dicen que solamente uno pero espero que deje de transportar mínimo dos y estos camiones también se van a desgastar. Y eso quiere decir que vamos a tener que llevarlos a talleres mecánicos. Otra cosa que creo que muchos de ustedes pueden hacer, no creo que sea tan difícil. Creo que es importante empezar a hacer esto familia. ¿A dónde estoy? Déjenme regreso. Vamos a necesitar. Personas que hagan videos de estas carreras, youtubers, personas que tengan canales en Twitch, que hablen sobre estas carreras que pasan todo cada semana. Personas que hagan podcast sobre las carreras. ¿Habrá mucha demanda? Tal vez sí, tal vez no. No sé, familia, pero creo que es una gran oportunidad para ustedes que quieren participar en esto de las carreras, pero no tienen el dinero para invertir en nuestros autos que cuestan casi un millón de UPEX. porque recuerden todo eso de las carreras va a ser muy, muy caro. ¿Por qué? Primero, el costo del auto, después, el mantenimiento del auto, después, pagar para participar en estas carreras, sean de Aplan o sean de otros jugadores. Al final, todo esto será una inversión, no sé, familiar. En un año, no me sorprendería si la inversión en el primer año será de entre 5 millones de UPEX hasta 10 millones de UPEX. Simplemente por el costo del auto, el mantenimiento. ¿Cuánto tenemos que pagar para participar en las carreras? Entre las carreras sean más importantes o los premios sean más grandes, costará más poder entrar a esas carreras. Y en el siguiente video sobre las carreras, voy a hablar sobre un servidor. Creo que muchos de ustedes lo conocen, el Upland Racing League, para que les platique cómo se han organizado, qué es lo, qué lo que hacen ellos, para ver si a alguno de ustedes les conviene ser parte de alguna de esas mecánicas que tienen ellos. 5 a 10 millones de UPEX Familia es lo que pienso, me imagino que costará poder participar en estas carreras una vez que ya estén las carreras cada semana creo que lo que costará para realmente poder participar en esas carreras en todo un año la temporada de, de las carreras Así es que no sé familia les recomiendo que si tienen un canal de twitch un canal de youtube si no tienen uno empiecen a hacer uno familia háganlo no quiero empezar a hablar como loco, pero yo no sabía nada de eso, de grabar videos en YouTube, tuve que aprender, tuve que ver muchos videos, comprar diferentes cosas, un micrófono porque se escuchaba muy mal al principio, uh, cómo editar los videos, pero todo esto no es tan necesario. Es la cosa es que empiecen a hacerlos una vez que salgan estas carreras. Si necesitan ayuda, familia, con confianza. Uh, Déjenmelo saber para que les diga qué videos vi para que me aprendieron un poquito mejor cómo, cómo hacer videos, pero creo que hay una gran uh, oportunidad para personas porque la gente va a querer saber sobre las carreras: qué pasó, quiénes son los mejores equipos, quiénes son los mejores uh, pilotos, cuáles son las mejores carreras, uh, los mejores promotores. Todo eso la gente va a querer saber en el futuro, y por último. Este video ya se está haciendo un poquito largo. Creo. Me imagino que habrá una gran demanda por esos exploradores que tengan muy buenas estadísticas. Muy buenas características para estas carreras. ¿A qué me refiero? Miren. Uh, si nos vamos al auto que tengo. Me imagino. Aún oh, no los han dicho, verdad? ¿Dónde es? Aquí, cada auto tiene sus uh, cualidades únicas, diferentes, dependiendo, dependiendo de la serie, si es raros, exclusivos, tiene un, un puntaje, un, lo que llaman los rankings, los exploradores van a tener lo mismo. Todo esto me imagino que, bueno, todo, algunas cosas de estas los exploradores van a tener por ejemplo van a ser buenos para frenar van a ser buenos para controlar el auto durante you know, en las curvas son buenos para las pistas los circuitos en las montañas en el desierto saben cómo acelerar cositas así familia creo que vamos a tener con nuestros exploradores los que vamos a los que vamos a Hacer los pilotos de estos autos. Y una vez más, digamos que no tienen dinero para comprar un auto, para participar en todas esas carreras. Pero, ¿qué tal si tienen un explorador que empieza con unas buenas estadísticas, unas buenas cualidades? Tienen algún poquito de, de liquidez de UPEX y pueden empezar a mandarlos a escuelas de manejo. Y no sé, en una, un mes, dos meses, su explorador. Tiene, tiene un buen ranking. Ustedes pueden ofrecer sus servicios de piloto a equipos de... de autos. De dueños de... Car de, de autos de, de carreras. Digamos que tengo... Yo sí tengo un carro, ¿verdad? Un auto. Pero digamos que solamente tengo un explorador. Soy un jugador nuevo. Tengo dinero. Y solamente tengo un explorador. No sé, uno... Este de las Olimpiadas. Este explorador, después de que ya lo usé como 3-4 veces en las pistas de carreras, realmente no llega en, en último lugar. Voy a querer contratar los servicios de un piloto. Igual que en la vida real. Así vamos a poder sacarle ganancia a esos exploradores. Pero como les dije, no sé. Me imagino que vamos a tener que pagar para poder llevar a estos exploradores a las escuelas de manejo. Es lo que me imagino. Y creo que también al participar en carreras, eso nos ayudará a mejorar a nuestro explorador. Pero así son de las ideas, familia, a que no sé, que pienso que es como le vamos a poder sacar ganancia al juego con esto de las carreras. Recuerden que es importante saber los cambios que se vienen en el juego para poder cambiar nuestras estrategias. Si no lo hacemos, cuando lleguen esos cambios, no vamos a saber qué hacer. Nos vamos a quedar atrás y vamos a perder muchos, muchos, muchos días, semanas, sin saber cómo sacarle ganancia al juego. Importante que siempre cambien su estrategia o la adapten a los cambios. ¿Qué ¿Ok, familia. Bueno, espero que este video les haya gustado. Déjenme en los comentarios, déjenme saber si piensan que hay otras formas de sacarle ganancia al juego con eso de las carreras. Me gustaría mucho saber su opinión. ¿Qué más piensan que, que, se, que se puede hacer en el futuro? Para que, no sé, para ver si podemos tomarle ventaja a eso. Lo más importante es que avancemos en el juego. A poco a poquito familia no se les olvide dejar un like si les gustó familia ahora sí, familia los dejo que tengan un bonito día y nos vemos despuesito en el metaverso